De las primeras canciones de su papá, ¿cuáles se sabe o cuáles se aprendió inicialmente o cuáles tarareaba que su papá decía, pero ¿por qué canta esa? Yo creo que fue por iluso. Uh -huh. eh, de las primeras canciones que Como que más <ríe> Más me llamaron la atención de él Y ahora pues me sé muchas de él Debido a, al trabajo y demás Y me encanta la música de mi papi eh, Y no, y él ensayaba todo el día Él sin necesidad de decir Ah, no es que tengo, no, quiero le gustaba cantar y usted todo el día lo escuchaba cantando por ahí sus canciones, recordando y canta y canta y canta, entonces a uno se le mete algo. Qué bien. De las canciones de su señor padre, ¿cuál es la que más le gusta? ¿Cuál es la que más la siente en su corazón y de repente en el escenario la que eh, la hace palpitar más? No, vuelvo a querer. A ver un poco de ella, por favor. Sé que por tu cariño me estoy muriendo y mi alma ya no puede aguantar. Y aunque por donde vaya me vien sonriendo, lo hago es por disimular, porque tú llegaste a mi vida, ahondaste una herida que ya iba a sanar, porque yo venía de un fracaso, buscando en tus brazos la dicha encontrar, porque yo venía de Excelente, muy bien. ¿Su papá tuvo la oportunidad de verla en escenarios ya como profesional? No, como profesional no, porque papi faltó cuando yo aún estaba en 11. Sí. Eh, pero sí me escuchó en muchas oportunidades, él iba a los teatros a verme y en alguna que otra ocasión que yo lo acompañaba a tarima, me sacaba a cantar. Así estuviera horriblemente hestia, me sacaba a cantar. Eh, entonces ahí ponía a, a los muchachos a que tocaran una ranchera o algo así. Y, y cantaba con él en la casa, en y, el carro. Claro. ¿Y cómo te presentaba en el escenario? ¿Qué, qué le decía a sus fanáticos? Mi guayabita. Fanáticos? <ríe> mi, guayabita. <Sí. ríe> eh, mi hija también canta. Sí, sí. Y yo por allá detrás, yo, yo me veía, yo ahí básicamente en pijama y lloro. Y al final sí, sí salía. <ríe> Tan rogada. <ríe> y bueno, ya proyectaba a su señor padre que usted fuera cantante. Y queriendo Dios, queremos que sea... Eh, muy reconocida en nuestro país y a nivel mundial eh, Papi sí lo sabía uh -huh. Él se hacía el vendejajón de que no sabía, pero él sí sabía sí, sí. Eh, Por ahí mi madre me echismoció y me dijo No, él se metía el paño Y sí. se ponía a llorar porque papi era re chillón Igual que yo sí, sí. Eh, Y mi hija va a ser cantante <risa> Y efectivamente aquí estamos, lo predijo Y fue una profecía <risa> <risa> Eso está bien le dejó letras eh, escritas por él para que las grabe a, a futuro. Ya ha tenido la oportunidad de grabarlas. Letras es lo que hay. Eh, mi señor padre. Todas inéditas. Todas inéditas. Muy bien. O sea. Es un privilegio. Lo que hay son letras. Hay muchísimas. La cosa es que no eran como que para mí, para que yo las cantara, ¿no? Sino que él. ...en un momentico te hacía una canción... ...entonces uh -huh. él... ...dame una servilleta... ...si se le venía algo a la mente... ...entonces lo hacía... ...cinco minutos... ...perfectamente te hacía una canción... ...entonces hay... ...yo no sé cuántos cuadernos... ...hay una caja llena de cuadernos... ...de servilletas... ...de hojas... ...lleno... Es ...una un caja tesoro. gigante... ...de composiciones de él... ...entonces... ...sí... ...ahí hay muchísimas... Eh, ...la cosa es que... él cantaba como hombre... ...cierto... Uh -huh. ...pensando... ...de un intérprete hombre... Y pues yo cantar lo mismo a veces es como complejo cambiar eh, claro, el género el, No el género, sino hacia quién va dirigido claro. Entonces yo cantarle ahí a las mujeres y tal, entonces ahí uno cagada Pero pues sí, hay muchas letras de ahí okay Y ya ha tenido oportunidad de llevar al CD, al disco, eh, estas canciones de su señor padre de Papi, eh, inéditas no, pero sí he grabado de él, muchas que ya han escuchado su voz Muy bien, ¿cuál es la primera canción que graba, en qué año lo hace y qué impacto tuvo en la audiencia? Bueno, también eh, el, el seguidor de la música popular, ¿cómo recibe a Dario Ortúa. Bueno, la primera canción fue en el 2019, uh -huh. eh, se llama Claro que te extraño el título lo dice, a quien extraño más en ese momento, ahora y siempre, será mi papi. Eh, es una canción muy linda en la cual no quise como dejarme llevar por la cotidianidad del género popular, de tirarle algún género, sino algo que sentimos todos y que es despecho y es extrañar a alguien, ¿cierto? Eh, el público me recibió de la mejor manera, no pensé que me fueran a recibir así porque sé que es una carrera muy difícil, sé que ser cantante no se hace de la noche a la mañana y sé que hay que ganarse un público, pero lo que tú dijiste de cómo recordaban a mi padre, así me sentí acogida, como si ya no estaba mi padre, pero ahora estoy yo y así mismo con ese amor me recibieron a mí, entonces fue, fue bellísimo, la verdad. Muy bien, antes de faltar su señor padre... ¿Usted tenía la convicción, la seguridad de ser cantante o lo tenía en duda y más bien fue después del fallecimiento de Jorge Luis Ortuga que usted toma la determinación, digo yo, en intimidad familiar con su madre, con la familia, de, de volverse ya cantante profesional? Cuéntenos ese, ese paso, porfa. Así como tú lo acabas de relatar, fue exactamente así. Eh, entonces yo estaba en 11, época en la que la pregunta del millón es, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a estudiar? Claro. Eh, la cual detesto desprecio esa pregunta porque si hay gente mucho más adulta que no sabe qué hacer con su vida, un culicagado de 17 años, ¿qué vas a saber entonces yo, no, yo no sé qué hacer, no sé qué hacer, papi enfermó eh, nos faltó y ahí, todavía no me ha graduado, pero faltaban meses yo estaba haciendo el ICFES, y yo, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? yo antes, yo dije, bueno no sé, digamos que voy a estudiar en la universidad y con papi mi plan. En realidad, sinceramente, el plan con papi era irme con él al campo. Uh -huh. que Ayudarlo, acompañarlo a trabajar y me iba a ir con él al campo. Ese era mi plan. O sea, mi vida, sí. O sea, me parecía fantástico volver a ser una campesina y ganarme como el pan de cada día en la tierra. Pero, ay no alto papi y cambiaron las cosas. Claro, claro. La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo. Perfecta para ti.